Wow. Hay que encender las luces. Está. Wow amores, yo soy Katherine Boyce Y el día de hoy estoy emocionada porque nos vamos en una nueva aventura Y gente maravillosa y hermosa, en la aventura de hoy nos vamos a llevar a Giza Carolina A un lugar icónico, icónico de la Ciudad de México Que ella no conoce pero que tiene que conocer, es una obligación que ella lo conozca Y a mí pues obviamente la altura todavía me afecta un poco No puedo como que desarrollar una oración tan larga Esos pitos que escuchan son... De los autos afuera, les voy a mostrar. Volvemos a entrar porque como les decía, vamos a llevar hoy a Gise Carolina a conocer el Zócalo en la Ciudad de México. Un punto turístico, un punto histórico, un punto importante que tienes que conocer si llegas a México. Tú tienes un par de choque cultural, Gise. ¿Ah? Tienes choque cultural. Tengo, tengo varios. Nos vamos a interrumpa el zócalo de la Ciudad de México. <risa> Bueno, eh, no hemos todavía pedido el bendito Uber, pero ya ya lo voy a hacer aquí, ya lo voy a hacer. Ya es nuestro okay. Uber a un minuto de distancia. Ya estamos aquí abajito, ¿verdad, Gise? Sí. ¿Qué tal? Lista. Está? Ay, ¿eh? ¿Cómo se a pasar, Carolina, Carolina. ¿Cómo? Oh my God, nos podemos tomar una foto contigo. Qué linda. Traducción. Nos podemos tomar una foto contigo, Katherine Boyce? Yo creo que es el layano. Ojalá sea ese, porque si no no sé. Bájale. H3. Es, ahora sí estamos ya, mi mi Vengo a traer a mi amiga que nunca ha venido a México, ella está uh, bien contenta. ¿De dónde vienen? City. <ríe> De Panamá. Es? Panamá. Bueno, ¿Ha oh, yeah. sí, escuchado el aire un poner aire el aire acondicionado? Sí, ¿Usted no usa un... el aire acondicionado? No, aquí no hay. ¿Ah, se dañó? Sí. Uh, ok. Bueno, ¿qué a ver qué podemos conocer o visitar en el Zócalo. Ah, para primero, ahí está la Torre Latinoamericana. Es esa es la que está ahí. Zoológico de Chapultepec. Los zoológico. juegos mecánicos, Six Flags. Si sí, hay un zoológico en Chapu, no te había dicho todavía allí eh, pero sí. No sí, hay, y hay un zoológico, yo me escapé de ahí. ahí. <risa> ¿Y, y qué especie es usted, a ver? Eh, yo soy canino guananino. <risa> <risa> Zócalo, ¿qué me recomienda comer o visitar? En el Zócalo. ¿Comer? Sí. O visitar. Y sí, bueno, en el Zócalo no hay nada. De, para comer, para comer no hay nada. No, no, no, por favor. No Señor, panza no la decepcione. No me la decepcione porque yo la traje ella muy emocionada panza, para que viniera ah, a conocer ah, acá, el Zócalo. Bueno, pero, o sea, tarde, tarde. si quieres meterte a un restaurante nice, o sea, si quieres. No, ya acabamos de si comer. comer o sea, ya entonces, y conmigo. tienes panza llena. ¿Quién hizo el Bien. zócalo? Eh, ahí está la Cañón, eh. La ah, Cañón. Yo no soy mexicana, yo me sé la respuesta, pero tampoco se la voy a decir. Voy a dejarlo que ustedes lo busquen y lo comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios. No me interesa porque yo vivo aquí. Eso es. sí. Acabo de aprender otra palabrita. Ay, ay, el chico bizcocho. Y es el chico bizcocho. El señor acá del Uber nos dice que él es el chico bizcocho. ¿Cómo biz que señor, biz biz joven, señor joven? El señor joven, el señor joven de Uber. Chico bizcocho. Nos acaba enseñando una nueva palabra ahora yo no la conocía la verdad y bizcochito quiere decir que estás bueno, que estás uy uy uy. bueno amiguitos, acabamos de llegar aquí ya al Zócalo en la Ciudad de México yo estoy muy contenta, hoy es día sábado y creo que por ser sábado está totalmente repleto de gente, tan repleto que decidieron cerrar esa avenida de allá Que eso nos dejó el Uber, porque bueno, a veces los carros pasan por aquí Pero simplemente hoy está cerrada, no sé por qué Y algo que me llamó muchísimo la atención es este carrito que está aquí, no sé cómo se le llama Pero me encanta porque se ve muy tecnológico y muy cool, o a ti no me encantó, hay que montarnos antes de irnos Gente, no les he dicho nada y acabo de encender la cámara nuevamente Pero Gise está demasiado, demasiado emocionada con ah. eso. O sea, ahorita se lo voy a mostrar, miren para que vean que no les estoy mintiendo Emocion, Katherine, no me grabe Miren este lugar, este lugar para mí siempre ha sido muy, muy, o sea representativo digamos, en las novelas las series, todo lo que he visto en México siempre sale esto ahí <ríe> estoy emocionada, me encanta gracias por traerme ¡No! ¡Ay, vamos! Ella jamás pensó que el zócalo de la Ciudad de México fuera así El tamaño del zócalo es algo impresionante Siento que necesito como tres días para darle recorrido a toda esta plaza O sea, me siento como en la Europa de, de América Latina O sea, Europa es hermosa y mira esto, mira, mira, mira, enfoca ya es gigante, la cámara no me abarca todo lo que estoy viendo ahorita <ríe> Me encanta oír eso Corre, corre Catirin tenía un año Un año me tenía a mí esperando de Venir a este lugar Sí, porque la gente va a pensar que a mí no me sacan de la casa. Y se está demasiado emocionada, ella no puede soportar la felicidad que siente su cuerpo en este momento. Aquí en el Zócalo, la Ciudad de México, la verdad yo ni siquiera le he explicado qué es el Zócalo, por qué el Zócalo. cuándo se construyó el Zócalo, cuándo se creó el Zócalo, ella simplemente está contenta porque ella siempre lo veía en las telenovelas y todo eso. Pero es la primera vez que está aquí en persona. Entonces, créanme, o sea, ella está anonadada con México. Está demasiado feliz. Mirenla ahí atrás. tengo que ver foto? Me Voy a tomar la foto en el letero. ¿Qué pasó? Me mordí la lengua. ¿Cómo te muerdes la lengua? De la emoción me iba a decir algo y me grité y me mordí la lengua. Y una cosa que a mí me encanta resaltar de cada vez que... Estoy aquí en México, es la parte cultural, el arte, la cultura. Estamos aquí en el Zócalo y hay una actividad, están como que tocando en vivo y me parece demasiado cool eso, porque vinimos como que a pasear, a caminar un poco y hay como que un montón de familias alrededor disfrutando y gozando de la presentación. Acabamos de encontrar con una super manifestación y allá va la gisa corriendo Oh my God Yo te voy a pedir un favor y ese favor es que no te vayas corriendo a ningún lugar así nunca más okay. Por favor Estoy emocionada ¿no? Tú puedes estar muy emocionada pero no lo hagas porque la ciudad de México es demasiado grande y si te pierdes no te encuentro Bueno yo sé dónde me estoy quedando, yo agarro un Uber o un taxi y llego pero, si tu celular se descargó, ¿cómo vas a conseguir el Uber? ¿Por qué me haces esas preguntas? Ahí está, no te pierdas no, no, no. más. ¿Cuántos son? ¿60 pesos? Ajá. 60 pesos son 3 dólares. Gracias. Son 3 dólares, no son 6 dólares, ¿vieron? La verdad es que el. La verdad. Gente, la verdad. La verdad es que el zócalo está demasiado lleno el día de hoy. Es un poquito complicado caminar. Hay miles y miles y miles de personas alrededor. Así que le propuse allí. Se sé que está muy contenta, emocionada, feliz. Le dije, ey, vamos a regresar. Uno de estos días nuevamente, pero más temprano, en donde tal vez no haya tanta gente alrededor y puedas disfrutar un poco más el lugar, la estructura, la arquitectura, la gente, la historia, etc. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que me la voy a llevar en un ciclotaxi de esto. Yo dije moto taxi. Es ciclotaxi. Es ciclotaxi, dice. Bueno, aquí vamos gente en el ciclotaxi y es muy bonito, la verdad, porque como que se hace, hace, hace el recorrido, pero de manera diferente. Oh. Yo no sé, yo, yo pienso que México me ha dado mucho más de lo que había esperado, la verdad. Me ha dado muchas sorpresas, desde la comida hasta la gente, los lugares. Para bueno, mí todo, todo ha sido totalmente nuevo. Me encanta. Yo llegué al Zócalo y fue como... ¡Oh, guau! Wow. ¿Dónde habías visto antes el Zócalo? Varias veces, en varias novelas No voy a decir qué novela porque pues van a sacar mi edad Acabo de traerme a Gise Aquí, al Palacio De las Bellas Artes Porque realmente había demasiada gente Allá donde estábamos, en el Zócalo Estoy muy emocionada Por fin conocí El Bellito Zócalo Literal, de verdad, siempre era Televisa O sea, en mi Top of Mind Yo llegaba y veía eh, no voy a decir la Men no, sí. Menciónanos unas novelas, mencionalas, no a las trampas. A ver, oh, ¿cuáles? Es una novela bien vieja que mi mamá no veía y yo veía con ella. Amigas y rivales. Uh, ay, eh. Amigas, Amigas y rivales. Uh, uh, y de ah. Y también, también la de Marimar. Bueno, amigos, la verdad, esta fue la experiencia junto a Gise desde el Zócalo en la Ciudad de México. Ella me sorprendió mucho, yo jamás pensé que reaccionaría de esta manera. Yo sabía que Gise quería venir, conocer el Zócalo y quiere conocer un montón de lugares de México que ella siempre vio en, la, en las telenovelas, en las revistas y todo eso. Pero jamás, Gise, jamás pensé que tú tendrías una reacción como la que tuviste hoy. Tengo que agradecerte porque gracias a ti estoy aquí hoy, eres lo máximo, te adoro amiga <risa> <risa> bueno gente, hasta aquí el video de y espero que lo hayan disfrutado un montón Yo aquí con Gisa me despido, vamos a seguir recorriendo un poco Pero ahora desde el Palacio de las Bellas Artes Si les gustó este video, por favor, en verdad denle me gusta Compártanlo con todos, todos, todos sus amigos Y hay una cosa bien importante que tengo que decirle a la gente Y esa cosa importante es una super dinámica que tengo en mi canal, gente ¡Gente! Los estoy agregando, los estoy aceptando en mi WhatsApp personal, porque como dije anteriormente, quiero tener una relación más cercana y totalmente diferente con todos ustedes, en donde podamos hacernos videollamadas, hacernos llamadas de audio también, intercambiar fotos, chatearnos cuando sea que queramos. Entonces aquí los voy a dejar mi WhatsApp. Lo único que tienen que hacer para que yo los acepte en mi WhatsApp personal es lo siguiente. ¿Qué es? Lo siguiente es mandar un screenshot de que la sigues en YouTube, la sigues en Instagram y tienes las notificaciones activadas de su canal. Aquí se los voy a dejar en la pantalla las indicaciones. Ah, entonces las dije mal. Síganla. No, las dijiste bien, pero las dijiste cortas. Entonces, ah, okay. Pero yo en pantalla voy a explicar específicamente qué es lo que tienen que hacer para que yo los acepte en mi WhatsApp personal. Hasta aquí el video de hoy, mis amores. Comenten aquí abajo en la cajilla de comentarios qué otros lugares debe conocer Kise Carolina. Recuerden, recuerden que ella también tiene su canal de YouTube, entonces aquí también se los dejo para que por favor no vayan a visitar, se suscriban a ella y le digan, hey, vengo del video de Katherine, así que eso está cool. Y comentenme dónde tengo que ir, por favor, porque Katherine yo he tenido que robarle para que me llevara el zócalo. Les dejo con un beso enorme, los amo demasiado, suscríbanse al canal si aún me lo han hecho y chao. Wow.